Habitantes del Micromundo. Living Biofilm. Muchas especies de bacterias se asocian para formar películas que recubren las superficies húmedas o sumergidas. Esas películas reciben el nombre de biofilms y en algunos casos pueden plantear serios problemas como por ejemplo cuando se forman en la superficie de las prótesis implantadas en algunas personas o cuando obturan los canales de desagüe de las casas. Sin embargo, en entornos naturales, como son la superficie de los troncos y piedras sumergidos en las charcas, lagunas y ríos, estos biofilms atraen a una pléyade de otros organismos que encuentran allí una gran cantidad de alimento. Ciliados, rotíferos, nemátodos y planarias, junto con algunas algas unicelulares como euglena, encuentran en esos biofilms un lugar excelente para desarrollar sus vidas.